¿Están observando? ¿Están observando? Sí, okay. Ya. Voy a hacerles un modelo, ojo. Un modelo. Un modelo de cronograma de actividades, ¿correcto? ¿Estamos? Correcto. Sí, ya. sí, doctor. Observen, Vamos. Ah. Ahí estamos. Estén atentos, por favor. Por ejemplo, a ver, vamos a ordenar un ratito esto. Lo estoy haciendo, ¿eh? no lo estoy copiando. ¿eh? Eso es lo importante, hay que hacerlo. No lo copie. Si lo copia, el turnitín le va a decir que usted lo está copiando. No se va a salvar. Por ejemplo, este es un modelo. Yo puedo decir datos. Puedo decir Selección del tema de investigación. ¿Puedo decir así? Dos. ¿Puedo decir planteamiento del problema de investigación? ¿Puedo decir tres? No desarrollo de los antecedentes puedo ser así desarrollo de las bases teóricas desarrollo del marco conceptual o definiciones. ¿Están observando? Sí, no. Sí, doctor. Desarrollo de la metodología. Aquí, aplicación de los instrumentos de recolección de datos. procesamiento de los instrumentos de recolección de datos. Presentación del primer borrador de tesis o del proyecto. Y aquí... Puedo decir, presentación final. ¿Observaron o no? Sí, sí, doctor. Okay. Todo depende de ustedes de su creatividad. Por eso se llama cronograma de actividades. ¿Ya? Bueno, si fue el año 2021, tomaré en cuenta ese año. Ah, estamos 2022, lo cambio pues. ¿Ves? Todo es de su creatividad. Y ahí diré, a ver, selección del tema. Enero. Febrero. O oh, perdón, enero. Ah, en febrero, ¿qué hago? Hago esto. ¿En... ¿O no? ¿Puede ser así o no? ¿Qué dicen ustedes? Correcto, Pregunto, profesor. ¿Y los... ¿Y los... Los... Esto no, se, se llama, todos... esto se llama cronograma de GAN. Cronograma de GAN y ya tengo mi cronograma de actividades. Ojo, es un modelo, ¿eh? no es el único. Ya está. Ahora, presupuesto o no. Podría regresar, doctor, para sí. tomarle una foto, por favor. Allí está. Gracias, doctor. Está. <risa> Bien, estamos para pasar al otro punto. Sí, doctor. Ya. Acá sí. también tengo que hacer mi cronograma, ojo. Tengo que hacer mi cronograma. Tengo que hacer mi cronograma. A ver, puede ser así. Ojo, descripción. Uno. Pago de equipo de oficina. Material de oficina. Papel. Horas de internet. Copias. Pago, asesor externo. hago <coughs> ¿A ¿Cómo está el millar de papel? ¿Cómo está el millar? Soles, doctor. 23, ¿Cuánto? 23. 23. ¿Me, ¿Me podría gastar 50, 60, 80 soles? Sí. Ya, sí, vamos doctor. a ponerle 80 soles. Ojo, solo es un modelo. ¿eh? ¿Cuánto me podría gastar en horas de internet? 200 soles le ponemos, ¿les parece? Bueno. Ya, copias, varias. ¿Me podré gastar 100 soles en copias o más? ¿O es poco? Tal vez algo más, si se va a hacer entrevista por cada persona o cuánto nos va a ir a dar. 350 Tal vez son 50 soles. ¿Me parece? Bueno. Un asesor, ¿cuánto cobra un asesor de tesis? ¿Cuánto cobra? Claro. ¿Sabe? ¿Cuánto? ¿Sabes so, una sabe? cifra? La ¿Te, tengo, la tengo. Te ¿Usted, sabe? doctor, sabe cuánto fue? Claro, ah, una pregunta. ¿no? ¿La ¿La hora? ¿Cuánto ¿Usted la usted hora? se Usted sabe, ¿Usted, profe, la hora, quién sabe? ¿Cuáles son sus honorarios, doctor? Dígame, ¿cuáles son sus honorarios? le voy a poner no me no me pro, Le voy a poner... 2500, así, para ti todo ¿no? más. Bueno, horrible. El este vamos a llamar doctor. No, no Luquita, nuestro asesor. No, Luquita. Ya, ahí está. Tepeo. Una persona. No Luquita, profe, no 2000. Ya. Alista tu cheque, qué para que te pagues. 2000 O 2000. No, no. Aplícale, profe, euros. Aplícale, profe, euros. Aplícale, aplica nomás. A la gente que no ha hecho nada, Soy solo mamá, profe. ¿Cuánto me gastaré en, cuánto empate? en empate? En empaste, el empaste si sí es caro, ¿ah? ¿eh? Me gastaré, pues, 400 soles, ¿o me no? Sal, ¿O me 500? Salve, 300. Pero, pero, sí, pero eso no será pero... para la tesis, no para la PRE, ¿no? Entonces... No, pero es que ya tengo que poner mis gastos, ojo. Estoy poniendo Nada. ya mis gastos. Presupuesto o no. Ay, ya sí. estoy visorando mis gastos, ojo. Ponle, pues, 400 soles. A veces el empate sale mal. Y la universidad te dice, oiga, pero yo no pedí color celeste. No, pero usted no me dijo, no. El color es azul. Por el color te lo regresan. No, Volver ah, a impactar. Rosa, en todo caso que no diga antes para anticipar. No, por eso, pero ustedes son los que tienen que investigar, pues. ¿Cierto? <risa> ustedes son los que tienen que investigar, yo no. color palo vale rosa. Doctor, más o menos ponga lo que usted, lo que usted ha cobrado y lo que, y lo que usted ha no, hecho. No, yo no. Lo, que yo, estoy directa, poniendo, no lo que yo estoy poniendo solo es referencial. O Así sea, que más caro, no tenemos la doctor. A ver. Por eso que no sea un ojo de la cara. Ahora vamos a sumar. A ver, vamos ¿Y? a sumar ahora. Sí, tenemos suerte. ¿Saben ustedes cuánto cuesta una maestría por los gastos en, en la católica? Ay, sí cuesta, pues, son hijos de millonarios, nomás. ¿Saben? Yo me quedé son asombrado. Son hijos engreídos que nada no les cuesta. Me no quedé asombrado nada. y conversaba con un colega. Ya. Yeah. Me dice, en la católica una, una tesis es carísima. ¿Y cuánto cobra? Escucha, me quedaba asombrado, me dice. Dame una idea. Veinte mil soles. Yeah. O sea, profesor, su, su, ¿su trabajo de usted cuesta? No, no, te hablo de la católica. Ah, la católica, ah, ya. Yeah. Sí, conversaba cree? con un colega. Ay, profe, usted sí es gratis, ¿ah? Yo no sé no. Usted no sabe qué es que eh, ¿tú, va tú, a ser la mitad, no sé qué Ya, a ver, suben sí, ahora, sí, a ver. No, profe, así cuesta, así cuesta por ahí 20 mil. Ah, pues, sí, sí, sí, sí. Así cuesta, pues. A ver, sumen, a ver, ayúdenme, me puedo equivocar, a ver, sumen, a ver. yo también voy a sumar. 4 mil. <risa> no, en 8, este modelo, ojo, este es un modelo, este 8, es, solo es un ejemplo. Más 80, 88 mil, más 200, 200, No, pero sumen pues por favor, Estamos, más. Estamos... 300, 200. 3050. <risa> 3000. Ah, sumacho, está uh. profe. O sea, mejor para qué estudiar, pues profe, ya, si no va a costar tanto ya. <risa> Mejor dejo así nomás, ¿ya? No, te quedarás pues siempre así nomás. Pero, profe, pero mucha plata. ¿Quién va a votar tanta plata con tanto? Cuando uno tiene hijos, piensa más en el hijo que uno. Pero entonces ¿Qué te qué quedarás así. Por eso es uno invierte la educación. El eso es se inversión. llama inversión, no gasto. Así es. Inversión. La educación Ay, es una inversión. Si usted quiere ser competitivo, así es. usted tiene que invertir. De hecho que sí, pues, profe. Si usted pero, no oye, tiene eso, va a venir alguien con pero, maestría. Era... Y, y lo va a desalojar, lo va a retirar del trabajo. ¿Por qué? Porque una cosa es maestría, otras cosas. La, la educación es una inversión. Por ejemplo, en mi caso, si yo no estudio, yo no estuviera al frente de usted. ¿Pero eso ¿Usted tiene ma este, maestría, doctorado? Tengo maestría, sí. estoy siguiendo doctorado, tengo dos ah, carreras. Qué bueno, profe, ¿quién como usted? Tengo artículos científicos. ¿Se dan cuenta? Ay, eso cuesta. Sí, profe, pues. eso pesa. Usted es un a monstruo, ver. entonces. <ríe> De cerebro, profe, de cerebro. Sí, pues ya me estoy quedando pelón ya. Usted me mores, me mores. A ver, a mí me salió. 5280. A ver. 5200. Igual, doctor, igual, igual. Y no sé. Y saben por qué, señores? Ajá. Si usted se quiere, se estima, usted no va a decir, pues, que va a gastar dos mil o tres mil soles. Ah. Entonces la gente dirá, oiga, aquí. Así cuesta una maestría. Así cuesta un proyecto, una tesis. Oiga, eso ah, tabarazo. por eso es que se han pagado los, los periodistas entonces a media caña. Ya, y en esa época no había pues turnitín. Ahora sí hay turnitín pues. Uy, y han quedado mal porque les han revisado todas sus tesis y todos han hecho 60% copiado. Y seis profesores han revisado dos mil no sé cuántas tesis. Deben, oh. deben estar en la NASA entonces. Sí, pues es lo que yo digo, profe. Ya está ven, ahí está cronograma de actividades, ven esto solo es un modelo presupuesto solo es un modelo donde usted allí va a demostrar y sustentar que esos son sus posibles gastos pero muchos metodólogos investigadores dicen un trabajo, una educación de posgrado cuesta no me va a poner pues mil, dos mil soles es decir, no está gastando nada la educación es una inversión cuando usted lo evalúan o viene a la meritocracia o quiere aspirar a un puesto, le van a decir: A ver, tráigame su currículo o no. Por eso la educación es una inversión. Si yo exijo un nivel, yo tengo que invertir. ¿Ven? Y allí está. Bueno, solo es un aproximado en este modelo. El resto sí es de ustedes, señores. Aquí me tienen que trasladar su matriz de consistencia, que ya la tienen, presumo que ya la tienen. Aquí me trasladan. Su matriz de operacionalización de variables. Y el anexo número 3, sí. El anexo número tres es mi trabajo. Ustedes tienen que enviarme sus trabajos para yo dar conformidad o no. Acabé, señores. ¿Alguna duda? Todas. <risa> Muchas, doctor. Hola, profe. Razón. Por eso es investigación. Para mi estudiar profesor. investigación hay que saber teoría, doctrina, hay que leer. Oiga, mi hay mi que profesor. leer. Hay sí. que dedicarle tiempo, espacio. Si usted no le dedica tiempo, espacio a una investigación, estamos mal. Por eso el país está así, porque no nos gusta investigación. De cada mil docentes universitarios se encontrará cinco, seis, diez investigadores. Puede ser muy buen profesional. Puede ser un gran penalista, un gran juez superior que dicta cátedra, pero ¿sabrá metodología? ¿Será metodólogo? No. Ahí viene el fracaso. pues Cometemos el error. Esa es verdad, profe. Esa es verdad. Eso es verdad, pues. Cometemos el error de poner a muchos catedráticos. Está bien que dicten cátedras pero teoría y doctrina. Pero si no sabe metodología, oiga, no lo pongo a dictar metodología, no lo ponga a dictar, le va a hacer daño no lo ponga. Para dictar metodología hay un perfil, hay un requisito. Y bueno, al final, como decía yo, ustedes van a evaluar a sus docentes. Concluí, señores. Acabé. Ahora exijo de parte de ustedes su trabajo, la parte práctica. Y lo que les he enseñado lo reitero. Es difícil que un docente o una universidad les enseñe lo que yo estoy enseñando, es difícil, que le ponen videos, le ponen tutoriales, le servían modelos o esquemas y le dicen, hágalo así, por eso yo exijo, porque yo lo hago, yo lo enseño, y el alumno tiene que estar atento. Sí, profe, tiene razón, gracias por todo eso, por sus buenos aportes hacia nosotros. No, yo no tengo, no me guardo nada, no soy egoísta, no soy miserable, el conocimiento no, sí. se imparte, se enseña, Así también me enseñaron mis maestros. También ¿Quién fue su contaron. maestro, profesor? Bueno, en paz descanse, en ICA, fue el doctor Carlos Ibirichi Rebata, en ICA. Doctor de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de ICA. Ah, sí, sí, sí. Enseñó metodología de la investigación. ¿Y usted se especializó más, profe? Sí, con ese, ese profesor se iba hasta Europa. Sí, va hasta ah, Cuba. De... Ah, sí. Y en Cuba, la universidad cubana es una de las mejores, pues, aunque ah, renegremos de Fidel. Los me mejores maestrías todo. o doctorados son cubanos. Me dejó todas sus buenas enseñanzas a usted, profe. bueno, usted yo sí. también, pues, me especialicé. Sí, sí. Pues, todos los años me especializo. Ay, profe, no sea malito, ya, pues, ayúdenos, pues, el sábado. Sí. El día sábado, gratuito, por si acaso, ya, para que ya, luego nos digan. ¡Qué eh, chévere! Gracias, doctor. Luego ya. me están Gracias, llamando, doctor, doctor. me he enterado que está haciendo un curso. Gracias, doctor. ¿Cuánto está cobrando, oiga, por si acaso? No, no, no, no, no, no. Ya, nosotros dijimos que íbamos a darnos otra voluntad, pero mejor si lo va a hacer. Ya, así, bien, profe. ahora... ¿son ¿A quién era, profe? ¿A quién era entre, va a ser? Entre 3 y 4, ¿les parece? 3 y 4, ya, pero el día sábado día sábado. No, todos no. los alumnos que quieran, usted va a mandar el link, ¿no es cierto? Yo, le, yo te envío el link a este, Arapa y tú ya, lo compartes. Profesor, yo los comparto a todos mis compañeros. Así es. Ya, ya usted Todo va a ser mi secretaria. Usted va a ser ahora mi asistente de cátedra. Hace un noche, quiero aprender. bien no, no, gracias por no, elegirme. A ver si aprende. A cocacho, a ver si aprende. A cocacho, ver si aprende. la oreja, si No A aprende. A ver si aprende. A ver si aprende. A ver si aprende. A si aprende. A ver si aprende. A ver si aprende. profe. A un receso, volvemos A partir de las A y ahora Nos escucho. A me deben mostrar okay. todo su avance, ojo, todo. Y empieza no. a evaluar tercera unidad. Olvídense de la primera y segunda. Nos vamos a un receso, reitero, y volvemos a partir de las ocho. Empiezo a evaluar segunda unidad. Me deben mostrar todo su avance. Buenas noches. Mientras eso sucede, los dejo con el video. Profe, pero recuerden una cosa que usted dijo que cómo se llama, ya que avancemos, pero usted tenía que terminar y revisar lo demás, pues, y nosotros todavía, ¿cómo vamos a entrar de frente a eso? No Tienen pues que ya acabó la otra semana hoy no no ya acabó ya acabó he estado llamando si no nosotros, presenta... nosotros hemos presentado pues lo que hemos, eh, ya, que lo que ya presentó una hemos presentado ya lo estamos presentando ya no puede pero ya nosotros, acabó nosotros que no presentó profe ya usted está jalado nosotros doctor. nos vamos para la tercera pues profe le haga caso a su asistente doctor. <ríe> <ríe> <ríe> doctor, doctor a los cachos aprendimos ah Profesor, Gracias. buenas noches. Hemos estado en exámenes hasta el día domingo. Perdónenos, por favor. Oiga, sí, si ustedes se quejan, yo tengo clases hasta los días domingo. Dicto seminario, dicto cátedra. Y no me quejo. Mira, mira cómo está mi frente, ve. Hasta domingo, doctor, todos los días. Querido, doctor, mire, doctor, profesor, ¿y cómo hace para dormir? Per, per, ah, ¿Cómo perfide. hace para dormir? Duermo bien. Duermo bien. Entonces que se queda hasta la noche, ¿Te yo te digo, digo ¿cómo clase clase de se de para de dormir cómo porque está no pues, eso es íntimo, pues no te puedo contar, ¿no? ¿Qué hago para Ay, dormir. Ay, ya, ya. Probé, ya. <risa> Qué buena Vicente que quiere saber todo, doctor. Vicente sí, sí, sí, quiere sí, quiero... saber todo, pues doctor, ¿cómo duerme también? <risa> Aplíqueme. <risa> estudiantes y los estudiantes. Yo lo hago si el profesor duerme profundamente o tiene si sonambulismo. No sean sé, más especialista. Simplificación. Y métodos mixtos de investigación sean quienes vean esta videoconferencia. No porque... Modelos o tipos de operacionalización de variables. No hay un modelo único. No hay como... Habrán ustedes podido percibir. No, eh, en mi caso como docente yo les proporciono un modelo. No, otras universidades tienen otros tipos de modelos. Lo cierto es que la operacionalización de variables es una estrategia, es una técnica en donde a través de estas estrategias y técnicas elaboramos columnas y filas, donde allí identificamos nuestras variables. Definición conceptual, operacional. Dimensiones, indicadores, algunos modelos o exigencias piden que debe ir el ítems, otros modelos no lo exigen, por eso es un conjunto de estrategias, de métodos o técnicas con la finalidad de ordenar, de dimensionar o descomponer las variables. Llamada matriz de operacionalización de variables. Luego en la parte práctica. Concluir con el tema de la población. Y muestra. Instrumentos de recolección de datos. E instrumentos de procesamiento de datos. Ojo. Son modelos o propuestas. Para finalmente. Concluir con la elaboración del cronograma de actividades y el presupuesto en el cronograma de actividades como hemos podido observar allí elaboramos un modelo que lleva el nombre de cronograma de GAN el cronograma de GAN está compuesto por tablas columnas como hemos podido observar donde pongo los números donde pongo las actividades, los meses o el año. Mi cronograma de actividades puede empezar con la búsqueda de la bibliografía, puede empezar con la delimitación de investigación o el título de investigación, con el planteamiento del problema, con la descripción del problema, la formulación del problema, general, específico, objetivos, importancia, limitaciones o delimitaciones. Puede continuar con el marco teórico, antecedentes, bases teóricas, definiciones o marco conceptual, puede continuar con la metodología de donde allí considero enfoque, tipo, nivel, diseño, población, muestra, instrumentos, procesamiento de datos. Eso depende del investigador. Y como pueden observar, Empiezo a elaborar y a precisar y a ordenar uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y en qué meses lo voy a hacer? Puede ser enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Eso depende del investigador. Hay otros modelos que consideran los meses y semanas. Pongo abril y en otra columna semanas. Semana uno, semana dos, semana tres. Pongo febrero semana 1, semana 2, y así sucesivamente. Por eso les digo, no hay modelos únicos. Entonces, ese es mi cronograma de actividades, en donde allí en forma ordenada, sistemática, planificada, empiezo a planificar mis actividades. Por eso el cronograma de actividades es la planificación. Es la sistematización, simest es el planeamiento, es la secuencia gráfica ordenada de mis actividades a desarrollar en mi proyecto de investigación o en mi tesis. Por eso considero años, meses, semanas también puede ser. Luego, como podrán observar, hicimos el presupuesto. El presupuesto es el planeamiento, son las actividades, son los costos o gastos del trabajo de mi investigación, donde allí considero mis actividades, que pueden ser equipos de oficina, materiales de oficina, papel. Utensilios, gastos de impresión, digitación, puede ser asesoramiento externo, ¿no? También puedo incluir horas de internet, empaste o encuadernamiento, copias, lapiceros. Puedo incluir un UCB, viáticos, alojamiento, estadía. En fin, debo detallar todos mis gastos en forma secuencial. Otros modelos consideran bienes y servicios. Lo que estoy proponiendo es un modelo. Y finalmente, todos esos gastos los debo detallar. Por unidades y el costo total. ¿Cuánto suma? Eso ya depende de cómo considera usted. Si usted debe hacer un buen trabajo. Si usted tiene buen asesoramiento. Todo lo que va a gastar lo debe considerar. En el ejemplo que hemos hecho. Salió más de 5 mil soles. Debe ser una suma que esté al nivel del estudio. Al nivel de, de su carrera o especialidad. Por eso algunos revisores consideran que la suma, la, o la suma debe ser una suma real. Si usted considera un rubro, ponga ese rubro. Si usted no está de acuerdo con un rubro, retire ese rubro. Pero eso ya depende de usted. Todos sus gastos que usted considera necesarios, poner, los debe hacer. Otros modelos, por ejemplo, consideran pagos de estudios, pagos de administración, pagos de titulación, pagos de medalla, pagos de sustentación. Son otros modelos. Por eso los modelos no son únicos, son diversos. ¿Y luego qué queda? De acuerdo a nuestro esquema. ¿Y luego qué queda? Como ya lo tenemos y lo he explicado, usted debe colocar donde corresponda la matriz de consistencia, la matriz de operacionalización de variables. Y por último, debe colocar el turnitín al 28% de similitud. Para esto, su trabajo ya debe estar listo. Por eso los comino, los oriento, los ayudo y los apoyo con el trabajo que les doy todas las semanas. Debo obtener un producto. El producto es la presentación de su proyecto de investigación. Terminado, culminado, según la guía metodológica. Estamos en la semana 11. Semana 13 me deben presentarlo. Si alguien se adelanta y lo termina antes, lo debe enviar. Para yo revisar. Si hay algo que corregir, lo debe hacer. Cuando esté listo, o expedito, o tenga el visto bueno, recién pasa por el turnitín. Por eso siempre los he combinado o orientado a que acaben su trabajo. Con las clases o modelos o prácticas que se le da todas las semanas. Así que allí no hay queja, no hay nada. Y finalmente poderlo pasar por el turnitín. Si su trabajo es de usted. Si su trabajo lo ha desarrollado. Si usted no ha copiado o pegado de otras tesis. Su trabajo será excelente. Pero si usted ha copiado. De otras tesis, de otros trabajos, ténganlo por seguro que el turnitín va a superar el 28%. Y entonces les voy a devolver su trabajo para que usted lo arregle, lo mejore. Eso es lo que hemos hecho y siempre los he orientado. Y bueno, entonces he terminado de hacer una recopilación una retroalimentación o reforzamiento de la clase teórica. Ahora pasamos a la clase práctica. ¿Con quién empiezo, señores? Doctor. Buenas noches. Quiero con Dolly, doctor. Una pregunta. Sí, dígame. Doctor, este, la verdad que este curso es muy importante y muy interesante y la verdad que este, con una buena cátedra nos está dando a, nos está enseñando este, este método de hacer la tesis, un proyecto de tesis. Doctor, algunos alumnos, por cuestiones de problemas de, en, en, en la distribución de clases, de cursos, no hemos tenido la oportunidad de asistir a los tres primeros... Clases. A los tres primeras clases. Y doctor, yo le pediría, por favor, que me apoyen con, con determinar mi tema de problema, ¿no? Mi tema. Porque he estado estudiando, doctor, he estado viendo y a medida que voy desarrollando... ¿Te acuerdas cómo nos está enseñando usted este me estoy truncando no estoy viendo que el tema no, no me parece lo correcto entonces yo yo quisiera que usted me apoye para que yo pueda desarrollarlo porque ya tengo ya avanzado el, el texto pero el tema me parece que algo que no el título sí el título doctor